Bueno, muy bien, acá ven. Eh, estoy en YouTube y lo que vamos a ver en un muy breve video es cómo subir videos eh, a YouTube correctamente, como, como eh, la madre tierra manda, o, la, o el lente en el que ustedes crean, eh, o en última instancia, como yo quiero que lo hagan. Bueno. Eh, lo que tenemos que hacer es ir a YouTube e ingresar con nuestro usuario y contraseña de Google, como siempre. Eh, y ven este iconito que está ahí. Bueno, lo que hay que cliquear es ese iconito y esta opción que dice subir video. Vamos a cliquear ahí y van a ver que es muy fácil, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. En cuanto bueno, sale esta pantalla que es para seleccionar el video o los videos, porque se pueden subir de a varios. Y me da a elegir qué video voy a subir. Yo voy a subir un video que tengo ahí. Bien. Este video que yo voy a subir, que ya está cargando mientras configuramos, es una muestra muy pequeña del trabajo de la cooperativa El Álamo, que está integrada por recuperadores y recuperadoras urbanas eh, que concretamente recogen todo lo, todos los residuos que pueden ser reciclables y los llevan a un gran galpón y en ese galpón las y los trabajadores seleccionan dependiendo del material si es cartón, si es metal, si es papel, si es vidrio, bueno, los distintos elementos que, que pueden ser reciclables y que después ellos comercializan. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que nunca, nunca, nunca debemos publicar un video con el título con el que se carga, porque esto es el nombre del archivo. Y el nombre del archivo no dice nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es editar eso y poner un título. ¿Y de qué se trata el título? No, se, no hay que poner el álamo así como referencia y nada más. No. ¿Por qué? Porque. YouTube es el segundo buscador en importancia del mundo. Es decir, hay millones de personas buscando en Google y en segundo lugar hay millones de personas buscando contenidos audiovisuales en YouTube. Entonces, si yo aprovecho las herramientas de carga de videos correctamente en YouTube, voy a tener chances de que mucha gente llegue a mi video llegue a mi marca, llegue a mi mensaje, llegue a mis ideas y bueno, y con, me conozcan, les guste mi contenido y quieran seguir consumiendo mi, mi producto, seguir leyendo mis noticias, seguir viendo mis videos, se puedan suscribir al canal o lo que fuera. Entonces es muy importante aprovechar eh, todas las herramientas de configuración al momento de subir el video. Entonces lo que yo voy a poner acá es... Voy a poner, eh, reciclado, no, reciclado, sí, separación de residuos. Separación de residuos en la cooperativa de trabajo, el álamo. Y acá voy a poner, en el video se puede ver el trabajo de... Eh, las y los recuperadores urbanos de la, y repito, ¿no? cooperativa, el álamo. Eh, y podría hacer una descripción más amplia. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para título y descripción? Brindar la mayor información posible. Los títulos en lo posible que no superen los 70 caracteres. Eh, eso tiene que ver con la cantidad de caracteres que aparecen en los resultados del buscador, ya sea de Google en la búsqueda de videos o en la búsqueda de videos dentro de YouTube. Entonces, títulos cortos, pero descriptivos con las palabras claves que refieren al contenido del video, eh, lo más descriptivo e informativo posible acerca del contenido. Y en la descripción es lo mismo, el mismo concepto, bien descriptivo, bien informativo, con todo el detalle de, del contenido del video, pero acá me puedo extender hasta 5.000 caracteres. Entonces, tengo para para describir. Y cuanto más completa esté esta descripción, más chances estoy eh, más chances tengo de que alguien que está buscando contenido relacionado con lo que yo publico, llegue a, a mi video. Entonces, es estratégico, de nuevo, completar bien y a conciencia el campo título y el campo descripción. La miniatura también es muy importante. Entonces, de las que nos ofrece, vamos a elegir la que sea más atractiva visualmente y más descriptiva de lo que hay en el video. Pero además yo podría crear una miniatura con las características específicas. no Ahí se deben cumplir las normas de la comunidad y hasta eh, debe pesar menos de 2 megas y, bueno, uno puede subir una imagen que cumple las funciones de miniatura. Bien. Otra cuestión importante es si tenemos listas, ¿no? yo tengo listas con materiales de clase, clases en modo coronavirus, favoritos, webinario, más visto. Bueno, ponerlo en la, en la lista que corresponda no es tan importante, pero es importante para ordenar. Si el contenido es para niños y, y cuestiones así, asumimos que no. Y después en más opciones podemos poner las etiquetas. Las etiquetas son como los hashtags o los... los las etiquetas en, en los sitios web, sirven para catalogar y ordenar el contenido, para darle una pista al buscador interno de YouTube de acerca de qué temas se incluyen en este video. Entonces yo voy a poner cartone, ah, están mayúsculas. cartoneros, las palabras clave o etiquetas se separan con, con coma, cartoneros, recuperadores urbanos, recicladores urbanos reciclaje eh, cooperativa el álamo eh, voy a poner eh, reciclaje inclusivo eh, y bueno podría poner otras no Pop hasta cinco hasta quinientos caracteres y bueno el idioma si el contenido se emitió alguna vez en la televisión estadounidense, bueno, lo dejamos como está. La fecha de grabación la podemos definir. Yo voy a poner que fue hoy, pero no fue hoy, fue el año, a fines del año pasado. Y ubicación del video no, no importa, la, podríamos podríamos ponerle la indicación geográfica, pero mm, hasta donde yo sé no es relevante. La licencia Creative Commons, ya vamos a hablar de licencias Creative Commons y qué significa, tiene que ver con poder eh, permitir que otros usen este video y categoría de educación lo voy a dejar ahí porque mis videos son de clase mayormente bien, bueno una vez que yo completé todos estos detalles pongo siguiente acá añadir pantallas, añadir tarjetas no voy a hacer nada pero se pueden agregar y pueden probar qué pasa pero para la posición del video en los buscadores y demás eh, no, no es tan relevante, sirve para Generar engagement, porque uno le da otro contenido relacionado con mi video y la gente permanece. Entonces, en ese sentido puede ser importante. Y acá la visibilidad del video. Por supuesto, siempre va público, así si que queremos publicar el video y que la gente lo vea. Eh, en este caso yo lo voy a poner oculto, pero por el simple hecho de que es un video de prueba para la clase. Pero recuerden, siempre público. Oculto es que puedo compartir el link y sola la, solo la gente que tiene el link lo puede ver. Privado, solo el administrador o administradora de la cuenta lo ve. Y programar la publicación, también puedo programar que sea público en un determinado momento. Eso está bueno, porque uno estrena un video, eh, supóngase que yo este video lo estoy subiendo a las 3 de la mañana. Bueno, las notificaciones a mis suscriptores les va a llegar en ese momento y no, no lo van a ver. Entonces yo puedo subirlo a las 3 de la mañana, pero que a las 10 de la mañana sea público para mi audiencia. Y, y, y puedo llegar a más gente que, que subiendo a las 3 de la mañana, pero era en el horario que yo lo podía subir, supónganse. Entonces, guardamos. Y ya debe estar listo. Bueno, recuerden, nunca, nunca, nunca publicar con este botón de blogger. Nunca. Más allá de que ustedes usen blogs de blogger, podrían estar usando otra cosa. Así que nunca clique en este botón porque lo publica mal, feo, no se luce. Chiquito lo publica. Entonces, nunca. Recuerden, con esta opción de insertar, uno copia este código y eh, lo, lo embebe en su sitio en la opción código HTML. Bien. Esto es todo. ¿Ven? Qué fácil. Bueno, les mando un gran saludo y espero que a ustedes también les resulte tan fácil como a mí.